a través de Telenor Canal 10 y Canal 310 eh, gracias a las personas que están conectadas a través de nuestro, <coughs> nuestro Instagram que eh, muchas personas han, entran y salen Hoche Estrella que se acaba de Hoche Estrella 29 eh, damos saludos que está conectado miren, ahora mismo vamos a entrar con eh, nuestro hermano y amigo Alex en Mundial, alexandre quien estuvo, como mencionamos al principio del programa en el área de aislamiento de los Aguayos, el cual fue de los primeros que fue trasladado allí y el cual denunciamos las condiciones que aunque han mejorado un poco eh, queremos hablar, conversar con él que luego fue trasladado al hospital San Vicente de Paul, eh, donde duró eh, unos días antes de hacerle la prueba y que ya, gracias a Dios, está en su casa aguantando cuarentena eh, buenos días, buenas tardes Alex, gracias por dejarme entrar a, a tu casa Roberto, Raquel, placer inmenso saludarlo, gracias a Luis, no? todo bien dentro de lo que cabe nos alegramos que esté mejor, Alex. Un abrazo grande desde acá, desde casa. Cuéntanos un poco tu experiencia. Tus, el primer video que hiciste, ya hiciste varios, luego eh, recorrieron, se volvieron virales, recorrieron programas de televisión local y nacional, inclusive, pero cuéntanos tú, resumido, eh, la experiencia, cómo, cómo detectan, cuántas pruebas te ha hecho del COVID cómo ha sido la atención hacia ti. Bueno, eh, es una experiencia que... No se va a olvidar nunca, porque dentro de toda la que yo he tenido como, como persona, nunca había vivido algo similar, ya que, como yo decía, me sacan de mi casa de una forma, no vamos a decirlo violenta, pero sí prácticamente secuestrada. Es algo que no se no se puede tapar. Eh, en honor a la verdad, ellos eh, yo llegué un jueves en la noche al a ese club Aguayo, donde uh -huh. ellos no, no, te, no tenían. El viernes en, al otro día que yo... llegan unos medios de manera escondida uno busca la manera de cómo se la denuncia. Entonces en el transcurso del fin de semana es que ellos como que empiezan a buscar eh, la forma de que uno se sienta un poco más como más tranquilo y que no siga hablando. En momentos, guardias iban tratando como de, de concientizar a uno para que no hablara en eh, situaciones incómodas. Pero en cuanto ya al trato eh, de Aguayo, eh, la comida de la madura en un gran porcentaje, no puedo ser mezquino. Eh, las personas que no iban a, a mirar en un momento determinado eh, eran personas amables. Eh, ¿Recibiste visita de médicos? Eh, en agua. Iban médicos, en el momento iban médicos Que realmente eran Guardias, tengo entendido Otros uh -huh. eran eh, Doctores reales Realmente yo no conozco a nadie eh, Como doctor, porque no es no mi área O sea, no conocía a nadie de esas personas Ya de forma personal Pero si sí uh -huh. me decían que era doctores eh, Y ellos hacían yo, entendio, yo entiendo que ellos hacían Lo que podían, porque que ahí no había Ningún tipo de situación para ellos poder, por ejemplo, si a uno se agraviaba y que en dos ocasiones vi personas que se pusieron muy mal, había que esperar a que llegara una ambulancia, una de las 9 11 como a las 3 horas, eso es una ambulancia ay, ay, ay. que no tienen específica sí. para, para, para mover ese tipo de personas, que no es cualquier ambulancia. Correcto, así es. Sí, Alex, una pregunta, actualmente, ¿qué seguimiento te están dando y cómo está tu condición eh, de salud y qué te dicen ellos eh, eh, o qué medicamentos te están proporcionando salud pública para eh, que tú puedas mejorar eh, tu, tu condición con el virus y con, con los con lo quebrantos que tiene el propio del virus COVID-19 eh, bueno para lo primero para yo estar aquí en mi casa tuve que firmar un, un acuerdo por escrito donde yo eh, realmente especificaba que yo no podría salir de, de aquí, de mi casa, yo no puedo salir de aquí, yo no puedo recibir visitas, yo tengo que tener, tener un aislamiento totalmente, de acuerdo a, a todas las personas que me rodean. Eh, ¿Y tú, tiene, eh, tú tienes un guardia eh, afuera en la casa? ¿Quién no, te vigila? No, de, de casualidad no lo tengo, de casualidad no ah, lo tengo, pero... No, pues, eh, no hay forma de yo comprobar que se cumpla. No, exactamente. Es cuestión de responsabilidad. responsabilidad de responsabilidad Correcto. en honor a la verdad pero ellos me llamaron de la provincial creo que fue esta mañana eh, preguntándome yeah. que, que yo me sentía que como yo estaba y hasta donde tengo entendido ellos se van a mantener como dándome seguimiento por teléfono Ajá, por si yo me ellos yo, yo en algún momento me agrava mi salud uh -huh. ellos pues, parece venir en busca de mí y darme auxilio, me imagino. Esa sí. fue la, eso fue lo que te acordó. Parte del como, le, como, como le repito, como soy asintomático, eh, no, no, no, no debo de llevar, según el protocolo de salud pública, eh, ningún tratamiento. Sí, claro. No tienes síntoma pero puedes multiplicar el virus, lamentablemente. Efectivamente. Eh, ahorita no me mencionaste la cantidad de pruebas que te hicieron. Cuéntanos, te hicieron la el primera quiero, prueba. saliste. Sí. O sea, yo me hice... Yo estuve, yo estuve recluido en un centro privado cuando el uh -huh. virus realmente me, me, me, me, me, me, me, me, me, me estaba golpeando. Yo eso fue cuando, cuando. Eso fue del 19 al, al lunes. Fue Yo recuerdo que fue de jueves al lunes. Jueves eso fue después jueves, de las elecciones. Después de las elecciones. Sí el jueves siguiente, el jueves siguiente de jueves al lunes estuviste en lunes. una clínica privada ¿de ahí pasaste a dónde? en esa clínica solicitaron tu prueba ajá, ahí yo salí yo yo, me, yo mandé me, me permitieron la clínica, me permitió que fuera a un laboratorio uh -huh. a, a, a, a que me fuera a hacer la prueba entonces ahí es que salgo, ahí yo salí indeterminado indeterminado, De descarga Ajá, que me decía que mi nivel de carga del virus era muy bajas. Ya, yeah. o sea, ahí yo estaba como entre lo tiene, pero lo tiene muy, muy mínimo. O sea, bueno, exacto. Bueno. duraste de jueves eh, al lunes en la clínica. De ahí pasaste a donde? Aguayo. te fueron a buscar no, para llevarte de, a guayo. No, de, ahí, de ahí vengo a mi casa aquí, a tu casa. Que o sea, ahí, ahí, ahí duro el lunes, martes, miércoles y jueves en la noche de salud pública sin uh -huh. saber mi estatus de ese momento ni nada vinieron y me, me buscaron y cuántos bueno. días duraste en Aguayo porque llegaste al hospital es bueno con, conocer sí. el recorrido en en Aguayo, en Aguayo duré de jueves eh, del jueves en la noche hasta el miércoles pasado que donde nos sacaron donde Casi una donde nos en mi nos dijeron se van a hacer la prueba entonces Sí. Una última pregunta, porque el tiempo se nos está viniendo encima. Eh, aparte de ti, ¿qué otras personas le dieron esa condición de guardar cuarentena en sus hogares? Porque tengo entendido que había una jovencita también que estaba en el mismo en el mismo hospital eh, con condiciones sí. similares y que no, estaba asintomática. Sí, uh, somos como, en total, somos como siete personas que estamos eh, tenemos este, este mismo estatus. O sea, no, no, no, no permitieron irnos a aislamiento domiciliario como a siete personas. Esa joven que tú viste en las redes, otra joven que se llama Rosy, otra persona que se llama Dionis, eh, también dos, dos personas más que eran parejas, las Guaranas y... ¿Esos son casos positivos? Sí. Alex, de, eh, eh, al igual que tú, muy... tú estás positivo también ahora mismo. La segunda salimos. prueba que Tenía te hicieron, por... la segunda. Todos salimos positivos. Positivos. Eh, uh -huh. Todos salimos okay. positivos. Bueno, pues, gracias Alex. Vamos a darte seguimiento y ojalá que pronto pueda dar negativo y ya eh, estar tranquilo, ¿no? Esperando como todos los que estamos de una forma u otra negativo en tu, en tu hogar a, a, a, a es. que te recupere totalmente. Gracias. Por permitirnos sí, sí, entrar, permíteme eh, por lo menos, ¿algo más? ya que estoy en este medio, permíteme eh, agradecer de forma infinita a todos esos medios, tanto tú como muchísimas personas que uno en esa situación tuvo que eh, llamar, contactar y, y realmente le dieron la mano amiga. Entonces uno se sienta muy agradecido y, y por lo menos quiere de forma global hacerle saber que, que uno eso lo, lo, lo tomó mucho en cuenta y que... Eh, me siento muy agradecido con cada quien que puso su granito para que uno hoy en día por lo menos esté en su casa Sí. Bueno, gracias Alex sí. deseamos Nos pronta recuperación y estuvimos siempre de una forma u otra, aunque no directo eh, llamando y tratando de que tu condición y la de los demás que estaban en el ambiente fuera se mejorara y se tomar una medida mucho más humana que es por ejemplo esa, de estar en cuarentena en su hogar, así que gracias Alex Mundial eh, nos alegramos que estén en la tranquilidad de tu hogar mira eh, Raquel, ya estamos en los últimos minutos del programa eh, retomar las eh, eh, eh, estadísticas oficiales de salud pública eh, ese señor Alberto nos ayuda con los casos eh, que se reportaron en el día eh, de hoy eh, que tenemos eh, unos 1.800 eh, casos a nivel eh, nacional, 1.828 específicamente con uh -huh. 686 fallecidos y 33 recuperados, que ahí era la discrepancia que nosotros decíamos, ¿no? si esos es recuperados, eh, de dónde son, uh -huh. a nivel nacional. No tenemos eh, por provincia, como tú decías, Raquel, que ojalá fuera también por provincia para uno también tener cierta esperanza de que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Duarte, estén los recuperados. Tenemos eh, a nivel de la provincia de Duarte, 141 infectados. Eh, 26 eh, fallecidos, eh, cero recuperados por el tema de que en la provincia no están detallados. Qué pena que no tengamos esas estadísticas por parte de salud eh, pública. Mira, mañana por asunto de tiempo eh, vamos a tener a Seúl Muñoz, ya no hay tiempo para nosotros hacer conexión eh, con él, pero sí mañana Seúl Muñoz, que mencionamos al principio del programa, iba a estar con nosotros vía, vía videollamada. Eh, quien estuvo en el día de ayer, Raquel, haciendo un live eh, de unas sí. casi tres horas para recaudar fondos para eh, nuestros amigos de Fuerzas Vivas, de Duarte, que están haciendo un trabajo eh, bastante loable. Que Quiero, señor director, que me ponga en pantalla nuevamente la forma, me estuvieron preguntando por las redes sociales, por el live que estamos haciendo simultáneamente de Instagram, eh, arroba el toque del mediodía, de qué forma pueden colaborar. Pues